Hola tal amigos de la voz de la afición ya estamos nuevamente aquí en un nuevo video en este caso pues vamos a dar los pronósticos de la Liga MX Guardianes 2021 comenzamos abre la jornada el Necaxa contra San Luis los dos vienen de perder el Necaxa contra Mazatlán una sorpresa realmente y San Luis pues con América era, era algo lo más lógico verdad aquí vamos a pronosticar un empate Necaxa-San Luis empate señores luego sigue Juárez contra Tijuana, aquí pues la verdad Tijuana es un equipo muy superior a Juárez y pues vamos con Tijuana, gana Tijuana después vamos con Chivas contra Toluca, aquí la verdad a pesar de que pues Chivas es local Toluca viene pues se ve que muy muy bien preparado por Cristante y vamos con Toluca, Toluca gana nuestro siguiente partido es Cruz Azul contra Puebla, Cruz Azul de, de local. Y pues aquí Juan Reynoso se enfrenta a su ex equipo Puebla. Cruz Azul viene de, de perder y siento que aquí pues hay un vestidor roto en Cruz Azul. Totalmente la moral baja después de ese de esa remontada de Pumas en las semifinales. Y pues aquí sinceramente pronostico un, un empate. Después viene pues un partido muy interesante que es... Monterrey contra América. Aquí pues vamos a ver qué tanto se ve la mano de, de Solari. No con un equipo como San Luis que pues cualquier técnico pudo haber ganado ese partido. Aquí contra Monterrey se va a notar de verdad qué viene a ser Solari y el América. Vamos a pronosticar que gana Monterrey. Monterrey por el plantel. Va a ser muy interesante ver este duelo de estrategas entre Javier Aguirre y pues Solari. Vamos a ver qué, qué sucede, pero yo voy con Monterrey siguiente partido es Pumas contra Mazatlán, un Dineno que pues ahora actúa de manera solitaria en la delantera y un Mazatlán que sorprendió en la primera jornada pues eh, ganándole a, al Necaxa, ¿verdad? Entonces pues aquí voy a pronosticar dado que pues ahora actúa de manera solitaria Dineno en la delantera y que pues prácticamente le quitaron otros dos jugadores al, al Pumas, pronostico un empate, empate por lo que hizo Mazatlán contra Necaxa. Santos contra el equipo de Tigres, un partido también, también muy interesante donde vamos a estar vigilando muy de cerca a Carlos González, donde pues en el primer partido que, que tuvo pues metió, metió un gol, ¿verdad? Pero pues fue más error de la defensa que pues eh, algo que, que haya provocado el, el mismo delantero Carlos González, nada más prácticamente la, la empujó al, al arco después de, de cabecearla. Bueno pues eh, Santos viene de ganarle a Cruz Azul, un Cruz Azul con la moral bajísima después de esa derrota con, con Pumas en las semifinales y fue un partido muy muy aburrido el que tuvieron Cruz Azul contra Santos entonces pues aquí pronostico que gana Tigres porque tienen a, al gran jugador Ginac que pues sigue cumpliendo en partido a partido que, que ponen a este a este francés el extranjero que pues la verdad tiene más calidad que, que cualquier otro extranjero en la en la Liga MX Después continuamos con Gallos de Querétaro contra Atlas, un partido que se espera realmente muy aburrido porque pues los dos equipos no tienen mucho que, que ofrecer como espectáculo. Y por el solo hecho de ser local aquí vamos a colocar a Gallos como ganador, vamos con Gallos, gana Gallos. Y para cerrar la jornada ya tenemos al campeón León. Contra los Tuzos del Pachuca. Aquí pues León tiene que demostrar que no sufre de la enfermedad de todo campeón. Campeonitis aguda. Y tiene que salir a ganar. Aquí vamos con León. Gana León. Bueno amigos pues ha sido todo. Muchísimas gracias por ver al video. Si les gustó pues ya saben denle like por favor. Y si no te has suscrito a mi canal, te invitamos a que te suscribas aquí a La Voz de la Afición para que veas más videos de fútbol mexicano, entre otros deportes que, que vamos a ir colocando poco a poco. Ya, ya vamos a regresar con todo al canal. Muchísimas gracias y que la pases muy muy bien. Hasta pronto.